Buenos días y disculpen por no, por no poder impartir esta clase de, de manera presencial. Eh, lo vamos a hacer a través de un vídeo, pero eh, les pido que recuerden que después de la clase tendrán disponible el contenido de esta presentación en el campus virtual. Eh, bien, eh, vamos a comenzar eh, a analizar los distintos perfiles profesionales eh, de una agencia de publicidad, pero desde la óptica de la realización de una campaña. Me gustaría comenzar señalando que todo comienza con una necesidad de, del cliente que nos hace llegar a través de un briefing, que es el documento en el que contiene eh, los objetivos eh, que se ha planteado, más una serie de datos básicos sobre su producto, posicionamiento en el mercado y demás con los que poder saber qué es lo que pretende conseguir y los recursos de que dispone para ello. Ese briefing eh, es recogido por parte de la agencia en una reunión, eh, por el director de cuentas y en caso de que exista también por el, por el planner. Eh, en la medida que puedan haber eh, dudas o se generen contrapropuestas se eh, realizaría un contrabriefing que se itera a través de varias reuniones con el cliente hasta disponer del documento definitivo. Una vez tenemos el, el briefing, entre el planner y el director de cuentas eh, proceden a crear la estrategia creativa que a su vez da lugar a dos documentos muy importantes. Por un lado el briefing creativo, por otro el briefing de medios. El briefing de medios se le hace seguir al responsable del departamento de planificación de medios al director que eh, con ayuda de toda otra serie de profesionales como pueden ser investigadores de medios planificadores jefes de compra pues prepara la propuesta concreta de, del plan de medios y eh, el briefing creativo llega a la directora creativa que con ayuda de la copywriter y la directora de arte pues generará el material de campaña es importante que aquí recordemos que muchísimas de las agencias de publicidad toda eh, la tarea de, que lleva el director de medios se eh, entrega para, para que la realice a una agencia de medios que cuenta con los profesionales adecuados para, para ello. Una vez tenemos generado el material de, de campaña, hay que presentárselo al cliente y lo harán normalmente el director de cuentas y la persona responsable de la planificación estratégica y en muchas ocasiones va acompañado de la, van acompañados de la directora creativa que justificará las decisiones propuestas. Una vez el cliente ha aprobado la, la campaña, el director de planificación de médicos y su equipo hacen la compra eh, de los espacios y eh, la directora de producción generará las piezas que se van a emitir. Es importante destacar la, la trascendencia del control de la, del área financiera, del director financiero, para evitar depíos y, eh, en la medida que se pueda, colaborar con generar excedentes a la hora de negociar tanto lo, la compra de medios como la realización de materiales, generar excedentes que puedan abaratar la campaña o destinarla a mejorar las condiciones de la misma. Si bajamos la contratación en medios, pues podemos subir en el aspecto de creatividad y de, y de producción. Una vez hemos generado todo el material de campaña, toca emitir la campaña y en ese momento tiene que haber una supervisión por parte del director de cuentas y por parte de la persona de dirección estratégica, por supuestísimo, de la dirección financiera para controlar los posibles del y eh, bajo la supervisión directa, directa de la planificación de medios que garantiza que se está cumpliendo aquello que hemos acordado. Y una vez finalizada la campaña, tendrá que ser evaluada por el cliente eh, en una reunión mantenida o reuniones mantenidas con la persona responsable de planificación estratégica y el director de, de cuentas. Me gustaría ahora que se fijaran en que realmente eh, todos estos roles profesionales definen básicamente dos capas. Una dirección estratégica eh, que corresponde al director de cuentas y a la planner, que tienen las responsabilidades principales, la relación con el cliente, el desarrollo de la, de la estrategia creativa que da lugar a los dos briefings que hablábamos de medios creativos, y luego, por supuesto, la emisión de la, de la campaña y la valoración de la misma. Esa capa estratégica eh, cuenta con la ayuda también de una dirección ya mucho más táctica, que es la dirección creativa y la dirección de, de, de medios que son los que concretan y, y, y preparan la propuesta para el cliente a partir brief que habíamos comentado. Y luego una parte eh, mucho más ejecutiva, que es la eh, dirección de producción, más también entra nuevamente el, el departamento de medios ya en la fase de contratación, siempre bajo la supervisión del director financiero. Para terminar, me gustaría que se acordaran de, esta, de este cuento que todos conocemos de pequeño, de los cinco sabios ciegos que trataban de describir lo que era un elefante y para uno era una serpiente, para otro una espada, un abanico, una columna, una pared, una soga. Eh, el elefante es mucho más que la suma de sus partes y la publicidad es mucho más que el trabajo eh, independiente de toda una serie de roles profesionales con sus habilidades. Eh, debemos tener claro que todos somos publicistas, todos tenemos que tener una mirada eh, completa y transversal sobre la publicidad para garantizar el mejor servicio a los Gracias por su atención y recuerden que disponen de esta presentación en el campo virtual de la web.